Los tigueres están yuki, las mujeres están Domingo de colores combinado con los croquis En la calle yo ando mosqui, químico ya Ya no corro con nadie, solo corro con los mioski Demasiado hunter, pa' tu mente demasiado te va a caer un rayo ya tú da pena soy la cárcel de Rusia lo tengo pagando condena salgan de mi movie que yo soy el dueño de la escena ustedes ponen más huevo que una gallina en cuarentena el MVP del género es my name money machine yo me como a como una dona de este crispy en una alfombra por el mundo valo Baladín tu nada una breza bocote para rayos más como sinfín me estoy buscando chinga chinga la cara de tu teacher yo un de Danny Green eres duro tiene una invitación directo para ring y te puedo tocar tu novela pronto le llegará el fin te me ha pa tu mente te ha Ya no es cante, tú te dando vaco y yo vacilándome lo que en la cuenta me dejo el chapo. No te pases conmigo pa que no pases malos ratos. Que tú estás más rata, que lo mimito, moño no, de los que te la aplica. A la bocina la dejo vica, sonando en la calle, no te compares, se te complica. Tu llori, te la estoy secando. Botas de agotica te seca, ya no aguanta ni uno. Buscamos otra chica. No fronteo, es que somos gander de verdura. No confío en pana, cualquiera se te desculpa. Tú no eres bolseador y tienes base a la cintura y yo ando con la Mujeres tan locas y domingo de colores combinados con los croquis. La calle yo ando mosquitos y mi coya Ya no corro con nadie solo corro con los mios. Si yo me, ah, el sofoque 380, mejor dicho, Israel, Clamo Gatón Estudio, Ori Miguel Graf, dímelo Pliny, Ascencio, dímelo Monga, ah, Lemila Percha, que lo que, Ismael 07, Sammy J, Braverencilla, yeah, Bombita Fogata, que lo que, yo, mi red y ya dos mil barras, ah, Rainer Finn, Chino Finn. White, Miguel Kraft, en los videos.